Eh, no se puede salir, salir es encerrarse, sale el sol pero sí, pa' mí que ya era tarde, no se puede bailar Bailan las bocas locas, no se puede salir, los días se equivocan, porque no se puede bailar No se puede bailar, el viernes va a ser un lunes, los martes domingos son, no se puede bailar Domingos dura meses, los viernes en el salón mm. En verdad tiene poca broma, el futuro y una bombona El punk es ahora, no queda, no queda otra Ser duro y una pistola, mm. y salgo de la bajona Perdido por Barcelona, me acaban de echar de un portal de la zona supongo En aliada llevo, sin camiseta mi sangre no se mueve Pasa un coche y en la luz queda veo que lleve Raptando, raptando, mm. serpenteando en el bajón de la subida. Pa arriba, pa arriba, tengo que hacer cositas de la vida.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 Verdad tiene poca broma